De la niña Copita. Buenas noches a todos. Yo les voy a dar la remutación de las que son de Pone y Picarantino, de lo que es el baile de la niña Cotita. Sus cantos que ellas, que ellas, que yo lo tengo, entendió, Va, Sí. El, el canto de la niña cotita, porque se llama Che, che, che, che, che, Bueno, me bien. Agarra cocote, agarra a cocote y vamos a rascar. Huajito sí, huajito no. Guajito sí, guajito no Agua de tanque que no tomo yo Limpia todo tu tuna, Con castor de miel Límpiala bien, limpiala bien Que esa zona no es para ti sino va a ser para mí Y cuando me Y cuando te daré Vamos a la barranca Y vamos a cortarlo Allá lo haré. ¡Sí! ¡Vamos con él! <clas>